El, el Estado tiene la obligación de garantizar este, nuestras, nuestras vidas como una primer garantía. ¿no? Sin embargo, tiene que hacerse dentro de los parámetros que respeten los derechos humanos. No, no, eh, no podemos permitir eh, que, que, el, que el ejército continúe en las calles porque han sido perpetradores de, de, de, de, pues de las más graves violaciones a los derechos humanos ¿no? en, en, los, en los últimos años. Y, y lo peor es que han quedado impunes. ¿no? Entonces no podemos eh, seguir con este modelo del ejército en las calles, o más bien las fuerzas armadas, porque también está la marina. Y, y me parece que es necesario abordar el tema de seguridad pública, pero tiene que ser dentro de los parámetros de respeto a los derechos humanos. Y, y en el tema de la, de la Guardia Nacional, me parece que es importante que el nuevo gobierno atienda, escuche las críticas que se han hecho en relación a, a los aspectos que, que violarían precisamente dentro de los parámetros <coughs> o los estándares de, de, de respeto a los derechos humanos a nivel internacional me parece que sería una falta muy grave si no se atendieran las críticas y, a, y en esos momentos quisiera eh, únicamente justificar o, o reglamentar el, el, el uso de la fuerza de, del ejército como un mero asunto coyuntural, o sea, para resolver como temas políticos coyunturales cuando eh, el tema de la seguridad pública es un asunto que va a trascender eh, sexenios y la constitución de, eh, de una nueva institucionalidad en este momento este, no debe pensarse para un tema coyuntural sino porque eh, el tema de seguridad y la creación de instituciones va a trascender sexenios y si tenemos una historia, un historial de, de abuso de la fuerza, de violación a los derechos humanos, de detenciones arbitrarias, este, no nos garantiza nada que eh, la Guardia Nacional eh, vaya a respetar los derechos humanos.